Hermosa Corvina Roberto. Hermosa Corvina, sí, se dio, se dio. Bueno. Estuvimos unos días esperando, pero bueno, está el agua limpia, pero alguna que otra aparece, Contame sí? dónde sos? De San Nicolás ahora, estoy viendo San Nicolás y este venimos siempre acá a pasar la temporada. y ¿Las vacaciones? Las vacaciones, sí, sí. ¿Cómo sí, la sí. pasaron? ¿no? De 10, de 10, sí. la verdad que sí, sí. ¿Qué hermoso día hoy? Hoy está espectacular, sí, ayer y hoy espectacular. Este, hubo mucha pesca antes, pero bueno. Es así acá, ¿no? Muy buen 2022, Roberto. Bueno, gracias, vos. igualmente. para te todos. Los una, fotito, te una una fotito. Peña, ¿eh? Una fotito. ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, acá estamos. En La Virgencita, en Claromecó. ¿Por qué le decimos este lugar La Virgencita? Bueno, el lugar de un acantilado. Me voy a dar vuelta a ver si se ve allá atrás. Ahí se ve, ¿eh? Todo ese lugar hay un acantilado que está cerca al faro, allá está el faro. ¿Te alcanza a ve el paro por allá Sí, allá se ve el paro y, y estamos más o menos a unos 3 kilómetros 4 de el centro de Claromeco bueno lugar eh, de piedras como se ve por todos lados pero que adentro no hay enganche no es un buen lugar acá se junta mucha gente es un buen lugar para pescar allí esta semana he estado pescando corvina así que vinimos un ratito en este 2 de enero del año 2022 principio de año ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si podemos filmar algún pescadito más En este lugar, lo que es claro Me costa, la marea totalmente baja Ahí se ve Está bajando, está soñado Viento del suroeste suavecito Bueno, vamos a ver qué pasa con Clermecosta y agarramos algún pescadito más Bueno y acá pescando claro me como encuentro con un amigo de Guanguelen Daniel Iglesias, hola Daniel ¿Cómo anda Cali? ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Bien? Todo bien, todo bien Acá bueno. estamos disfrutando de un día lindo Nos encontramos con pasión por la pesca Programa que lo vemos todo el año desde Guanguelen Pescamos gracias a Cali Y hoy tenemos la, la suerte de compartir un día de pesca con un mar lindo Y acá estamos con unos amigos también pescando Y esperando que ahora en el repunte podamos sacar alguna corvinita más bueno, gente que nos ve por YouTube y siempre nos manda saludos y nos da Siempre, siempre fuerza lo estamos viendo. para siempre. seguir. Daniel, un gusto verte bien, un gusto bueno. conocerte, un gusto conocerte. Un abrazo Cali, seguí con ese programa tan lindo y es muy lindo que los que estamos lejos del mar, que no podemos venir tan seguido, no podemos vivir la pesca mediante, aunque sea una cámara, pero estamos siempre actualizando no viendo cómo está la pesca, así que muy, muy, muy contento con el programa. Te vuelvo a felicitar, Cali, por todo lo que hace durante todo el año y para toda la gente que nos ve, un saludo grande. Siempre algún conocido nos va a estar viendo de toda la, la gama de, de pescadores que hay que abarca tu programa, así que un saludo para todos. Gracias, Daniel, gracias. ¡Muy bien, Daniel! ¡Muy bien! Esperemos que, esperemos que esta sea la primera de unas cuantas. <risa> vamos, vamos viendo con la pesca. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa una con potito, el repunte. Una potito, una Esperemos potito. que mejore. Una potito. chucho. Un lindo chucho, sí. Acá en la virgencita. ¿Miriéndolo? Sí. A ver si lo podemos sacar. Sí, ¿cómo Sin lastimarlo y devolverlo. Lindo, Chuchu, Juju, Betty. Juju, Juju. Juju. Tremendo plato, señor. Hermoso, Chucho. Ah, en emergencia. A devolver. Muy bien, dale. Se fue como corresponde Cali, Sí. Lindo que venga para un concurso. Linda pelea. ¿eh? Hermoso Chucho, linda pelea. ¿Cuánto, en ¿cuánto pasó? 10 kilos justito. Hermoso. Hermoso Chucho. Bueno, Vamos a, a sacar bien. otro. ¿Eh? Excelente no, sabés excelente Corvina, ¿eh? Corvina, vinimos la mañana temprano, el mar estaba hermoso. Hemos sido cuenta el pinche se puso y empezó el pique, el pique. Es así, no, el mar es así. No, no, pero digamos, hoy estaba planchado. Ahora, por el... vinero. Por dinero, no. pero está planchado doblete de bagres para mí la gente acá al lado sacó chucho sacó corvina y yo vengo con los bagres increíble pero bueno, algo de pesca hay acá en la virgencita ¿eh? ahora está subiendo la marea y bueno y sigue picando, así que vamos a seguir intentando estamos con línea dos anzuelos la de abajo con un bike clip para que ganemos un poquito de distancia multifilamento del 12 que estamos pescando caña patria rock como se ve ahí Nacionales, eh. Hermosa caña la GX, chicos, si la quieren conseguir, serie GX, va muy bien para adentro, Ril Orión, Multi, ahí se ve, muchos me preguntan qué equipo usamos, y estamos usando un multifilamento flat del 08, tremendo multifilamento que lo pueden conseguir en todas las casas de pesca, flat del 08, 08 milímetros, va muy bien para adentro, vamos a esperar las corvinas que tienen que llegar. ni bien amigos, bueno ahí estábamos, gracias a los chicos que estuvieron cerca de nuestro, que se prestaron para la cámara nosotros como siempre disfrutando de lo que era del calor por esos días y este, llevando nuestra camarita y bueno, y, y, y, y mostrando algo de pesca del momento que no está muy muy buena por estos días, eh, Claro me y Reta ni, ni el mismo Marisol que a veces nos tiene acostumbrados, pero bueno, la pesca va y viene, así que esta es la información que tenemos ahí, muy poco, muchos bagres, eso es lo que está saliendo allí por Clarmeco. Vamos a la primera pausa y volvemos enseguida.